Five, four.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 ¿Qué estáis? Es una broma, ¿no? Entre todas las cosillas. No, no te, te vas. ¿Y esto qué es? Esto es tu finiquito. 500 euros me das. <risa> ¿A mí? Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Pero quién te crees? ¿Qué haces? Mira, te voy a hacer una pregunta a todas. <risa> no Bastante sencilla. ¿Cómo se llama este programa? ¿Caza Espera, ¿eh? No te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 Dos personas que ven esto, y ¿sabes de quién? ¿Por qué, ¿Por qué lo ven? ¡Por mí! Ya, me... ¡Oh! ¡No me toques, eh! ¡No me toques! ¡Venga! ¡No me toques ya, eh! Es ¡Me que. Mira, ¿no te falta la cara? ¡No os parto la cara a todos porque tengo un respeto, eh! ¡A mi madre y a mis muertos! ¡Pena! Quiero cuidarme y disfrutar. Pues cuídate con los nuevos Pescanova 0% refrigerados. pesca burgers, salchichas, tallarimis, pura proteína y 0% de grasa. ¡Y al disfrutar! ...con las condiciones del contrato y si me firmas hasta aquí, eres la presentadora oficial. Vale, gracias, pero ¿me tengo que poner esto? Claro. Pero me haréis un momento de sueldo, ¿no? ¡Ponme eh, aquí! Mira. ¡Ponme eh, aquí! Onda, ¡Madre, madre mía, mía! ¡Madre mía! ¿Tú qué miras? ¿Y <risa> tú crees que te va a quedar bien esa otra cosa? Sí, ya se pero... ve. En fin, venga por mis putas cosas. Pues que... vete, pero la tomas de aquí. ¿Qué pero pero dices? Mira, eh, <risa> mira, mira, mira. ¿Qué haces? Mira, yo te voy a decir una cosa, eh. A ver la natura, no esto rompe huesos yo te digo, yo te digo, porque es que ya me estáis, ya, bueno, en fin, vete ya, estás grabando, perfecto, vale, ¿qué haces? Las cámaras están apagadas, se le enfoca, Mierda. Me... Vamos a enfoca aquí muy bien, pero esto me bueno, dice eh... mis nietos, porque están orgullosos de su abuela y ahora vienen estos a tocarme los huevos que no tengo, bueno, pues no, no lo voy a permitir. Bueno, tío? esto lo, lo cortamos después, ¿no? Por tarde, por estamos tarde. en directo. ¿Qué no bueno, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que estamos en directo? Pues, pues, muy bien, venga. Buenas noches, gambitas. Buenas noches. Mira, wow. te presento a Rodolfo Langostino. Langostino Pescanovas en 100. Un tipo fresco que las conquista a todas. Tan fresco como que estoy buenísimo. Rodolfo, ¿eres único? Pues, claro.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 Sin miedo a que las echaran, erase una vez casáis, con Belmonte Pombo y Sánchez, que ponían siempre la cara al programa de Cazagambas. Erase una vez una gamba, una gamba un poco fiestera, que bailaba siempre la samba de una forma reggaetonera.